hola a todos y bienvenidos a dancing en esta clase veremos método gráfico y su explicación ejemplos del método gráfico para solucionar ecuaciones de 2 por 2 no siendo más comencemos la gráfica de cada ecuación es una recta para el método gráfico como consecuencia la intercepción de las gráficas es un único punto a b que en este caso sería x y y. para poder aplicar el método gráfico debemos saber representar las gráficas de las rectas entonces vamos a ver ecuaciones de 2 por 2 en las cuales vamos a sacar la ecuación de la recta para cada una de ellas y luego vamos a graficar vamos a mirar entonces el procedimiento primer paso Despejar la variable y en la ecuación 1 Paso número 2 Despejar la misma variable, en este caso y, en la otra ecuación Paso número 3 Tabular y dar valores a x para obtener las parejas x y y Cuarto paso Graficar las parejas x y y en el plano cartesiano Número 5 trazar las rectas de ambas ecuaciones 6 encontrar el punto de corte de ambas rectas para hallar los valores X y Y entonces vamos a mirar ejemplos en los cuales se aplica el método gráfico no olvidemos que ya hemos visto el método de eliminación y de igualación Les voy a dejar el enlace para que vean el método de eliminación que es uno de los primeros vamos entonces a desarrollar los siguientes ejemplos Ejemplo número 1, tenemos 3x menos y igual a 7 y 4x menos 5y igual a 2, ecuación 1, ecuación 2. Como primero, vamos a despejar en la primera ecuación y, entonces como está restando, vamos a pasarla, siempre que esté negativa es mejor dejarla positiva, entonces va a quedar con signo positivo. Ahora, este número que está sumando lo vamos a pasar al otro lado a restar, y aquí... Ya hemos despejado la variable y. Vamos a hacer lo mismo con la segunda ecuación. Miremos que sigue estando negativa. Si la ha estado positiva no habría problema. Entonces como es negativa la pasamos al otro lado a sumar. Ahora este número que está positivo lo paso al otro lado con signo negativo. Y por último el 5 que acompaña a la y la está multiplicando. Por tanto la pasamos a dividir. Y esta sería la ecuación número 2 despejando la variable y entonces despejamos y en esta y despejamos y en esta ahora vamos a dar valores a x entonces tenemos ambas ecuaciones vamos a hacer una tabla y vamos a darle valores a x digamos que x vale 1 3 por 1 3, 3 menos 7 daría menos 4, o sea que y valdría menos 4, un siguiente valor que valga 3 3 por 3, 9. 9 menos 7 nos da 2. Ya aquí tenemos dos parejas de puntos. 1, menos 4 y 3, 2. Con ello ya podemos graficar una recta. Vamos a hacer lo mismo con la siguiente ecuación. Entonces, la tabla. Damos valores a x. 1, 4. No olviden que estos valores son arbitrarios. Ustedes pueden dar los valores que ustedes quieran. 4 por 1, 4. 4 menos 2 daría 2, 2 quintos. Esta sería y. Ahora demosle otro valor. Cuando valga 3, 4 por 3, 12. 12 menos 2 da 10. 10 dividido 5 nos da 2. Es decir, que y vale 2. Las parejas serían 1,2 quintos y 3,2. Ya tenemos las parejas de la primera ecuación y las parejas de la segunda. Ahora sigue es graficar. Entonces, vamos al plano cartesiano. Vamos a graficar 1 menos 4. Olvidemos X y Y. X y Y. Entonces, primero 1 menos 4. 1 en X y menos 4 en Y. Y 3,2. 3 en X y 2 en Y. Y trazamos la línea que una a estos dos puntos. Ahora, miremos la siguiente pareja. 1, 2 quintos para ello utilicemos la calculadora miremos que nos da 0,4 entonces esto sería el punto que daría por acá casi en la mitad 1 en x y 2,5 que sería 2 dividido 5 que sería 0,4 ahora 3,2 3 en x y y2 3 en x y y2 trazamos de nuevo la recta y este sería el punto de corte, miren que se intersectan la recta azul con la recta roja, o sea que la, las parejas serían x igual a 3 y y igual a 2, o sea que estas serían las respuestas, x3, y2, vamos a mirar un siguiente ejemplo, ejemplo 2, x más 3y igual a 1 y x menos y igual a 9, ecuación 1, ecuación 2, hacemos lo mismo, pero miremos que en el primer caso y es positiva, o sea que no hay necesidad desplazarla. Entonces, esta positiva la x la pasamos al otro lado con signo negativo. Y por último, el 3 que está multiplicando lo pasamos a dividir. Entonces esta sería y despejada. Hacemos lo mismo con la siguiente ecuación. X menos y igual a 9. Como es negativa, pasamos a sumar. Y este 9 que es positivo pasa al otro lado a restar, quedando x menos 9 igual a y. Tenemos la ecuación ya despejada de acá y despejada de acá. Ya tenemos las y's despejadas en ambas ecuaciones. Vamos entonces a tabular. Hacemos lo mismo. Tomamos ambas ecuaciones, la tabla, damos valores. 1 menos 1, 0. 0 dividido 3 da 0, o sea que y valdría 0. Otro valor, ¿cuándo vale 4. 1 menos 4 da menos 3, menos 3 dividido 3 da menos 1, o sea que y valdría menos 1. Tenemos las parejas, entonces 1,0 y 4, menos 1. Ahora miremos la, que, la siguiente ecuación, hacemos otra tabla, damos valores a x, 1 menos 9 nos da menos 8. Y ahora damos otro valor, 3 menos 9 nos da menos 6, o sea que y valdría menos menos 6, las parejas serían 1, menos 8 y 3, menos 6 ya tenemos las parejas para poder graficar vamos de nuevo al plano cartesiano para graficar 1,0, 0, miremos dónde quedaría, 1, 0 no sube porque en Y nos está desplazando, 4 menos 1 4 en X y menos 1 en Y trazamos la recta ahora 1 menos 8 1 en X y menos 8 quedaría por acá. Y 3 menos 6. 3 en X y menos 6 queda por acá. Ahora trazamos la recta. Y miremos que se intersecta acá, en este punto. Que equivale a 7 y a menos 2. O sea que este sería el punto de corte. Entonces, X valdría 7 y Y valdría menos 2. Que satisfacen estas dos rectas Entonces, estas serían las respuestas x igual 7 y y igual menos 2 de esta manera concluimos el método gráfico ya luego veremos el último método para solucionar ecuaciones de 2 por 2 si te gustó mi video te pido que me apoyes con un me gusta con una manito hacia arriba y que lo compartas en tus redes sociales para que otras personas se beneficien de él. De igual forma, te invito a que te suscribas a mi canal si es la primera vez que ves uno de mis videos, para que estés al tanto de los videos que voy subiendo constantemente. De igual forma, me puedes seguir en las redes sociales, que se encuentran los enlaces en la parte baja del video. Te agradezco mucho tu atención y espera pronto un nuevo video.